2019, mientras tú estabas pagándole la mano al presidente de Colombia, recibiendo la nacionalidad colombiana, Nacho, nosotros, nosotros, yo, esta aquí, junto a un coñazo de jóvenes, estamos recibiendo coñazos y plomo por parte del imperio en la frontera de Colombia, pero de este lado de Venezuela, dependiendo de la patria, Nacho, dependiendo de la patria. No me felicite, Nacho, es un poquito más si un poquito más comprometido con la patria si un poquito más comprometido con los venezolanos porque sabes algo nacho qué pero nacho sabes algo esto se no surgió por obra gracias a nacho esto surgió gracias a dios pero también gracias al comandante Chávez y al presidente nicolás san agustín una parroquia chavista sabes algo tus productos dijeron que era una sorpresa, que no podían decir quién venía, pero la comunidad está recha y está molesta, porque tú, no, los que, lo que están ahí son niños, niños, niños, niños niños, niños, niños, niños, niños, niños. ¿Y ¿sabes algo? ¿Y ¿sabes algo? ¿Y ¿sabes algo ¿Y sabes lo que dice tu productor? ¿Y ¿sabes algo que dice tu productor? Y así, ¿por ¿Tú te vas ahí Tranquilo. ¿Tú te vas ahí Como viniste. ¿Por qué? Porque acá hay un pueblo digno, pero también un pueblo responsable. Aquí la comunidad es responsable. No, ¿Te va a faltar respeto? te va a caer a golpes? ni que ¿Te va a faltar respeto? No, lo que sí te está pidiendo es que Eso es lo que se está pidiendo la comunidad No los niños. No, no, no, no, no, no. Mira la que no está loca. Mira, a poner el pueblo a pelear por un cubo una harina pan, ponen a pelear a la gente, esto es lo que les gusta a ellos, el despelote. Esto es lo que están haciendo. Agustín, las fuerzas revolucionarias patriotas que hemos, hacemos vida con los movimientos sociales y el Partido Socialista de Unión de Venezuela, rechazamos la presencia del artista político Nacho, porque cree, él dice afuera que en Venezuela no se puede vivir, que en los barrios de San Agustín no se puede estar, pero vino a cantar para San Agustín. En San Agustín queremos cultura y no parándula. el país, ahora viene con su cara de que le están pagando en dólares para grabar una publicidad, engañando a los consejos comunales. Pues no, fuera y fuera, aquí no te queremos. Él renunció a la patria de Bolívar, por lo tanto nosotros renunciamos a él, y menos a San Agustín, San Agustín es roja rojita, y si ellos quieren otro espacio, que se vaya para que cualquier nuestro espacio hubiera salido golpeado. Sin embargo, mire cómo hemos mantenido la actitud de respeto, porque estamos abiertos al diálogo, a la unidad de nuestro pueblo, pero no aceptamos de modo alguno a estos factores, un trozo que llaman a la violencia y a de la institucionalidad del país. Estamos nosotros tratando de sacar al colombiano Nacho, el cantante que renegó de la patria, que renegó a nuestro presidente. Acá secta Maduro y este perro de la guerra insiste en querer tocar aquí en Marín que es el corazón del pueblo que es quien está con la revolución nosotros aquí no queremos los perros de la guerra patria, que no quieren a su patria, así que fuera de aquí